Muy bien, señor director. Buenas noches. Se nos están cayendo. Aquí se me cayó también. Pero con este apagado no digo yo que se caiga. Se descarga todo, ¿no? Todos los días. Y nadie dice nada. Y no hay una autoridad que tenga los pantalones la falda bien puesta porque lo que están es preocupados por buscar sus Cuarto. Y después me preguntan por qué yo peleo tanto por este pueblo. Te voy a enviar otra información, Israel, de cómo está el área del hospital San Vicente de Paul donde está la gente quejándose ahí te lo envié ya sí buenas noches dígame usted los hospitales acabando no tenemos el hospital de Santiago no tenemos esa imagen ahí cinco y seis niños en una misma cama tirados como perros porque son pobres porque aquí ser pobre es un, un crimen buenas noches Hello. sí Buenos buena noches. dama buenas buenas noches dígame si sí, yo ¿Cómo, ¿Cuál es tu nombre? Yo llevaría, no, no deseo todo mi nombre. Ay, ¿cómo no, mi amor? pues Que Dios te me bendiga. Tráigamelo aquí mañana para nosotros entregarle a ellos mañana mismo. Sí. Beso y abrazo para ti, que Dios te me bendiga. Bueno, pues nos faltan mil pesos nada más. Si Dios lo permite, yo sé que al final del programa usted tendrá eso y se podrá pues, llevar para realizarle este procedimiento que se llama enucleación allá en el Instituto oftalmológico de Santiago, donde yo llevo a mis hijos, uno de los mejores, ahí la estrella es entrando a Santiago. Después que usted cruce el elevado, mano derecha, ahí mismo está el Instituto usted estoy haciendo promoción gratis, porque hay una serie de profesionales excelentes ahí, en, es, en esa área, la mejor. Y si uno le deja aquí a un hospital, un procedimiento cualquiera... No le sacan un ojo, no, se queda sin los dos y después lo entierran. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame, dama. No deseo que diga mi nombre, pero mi nombre se lo voy a llevar mañana. Gracias, mi amor. Que Dios me la bendiga. Beso y abrazo para ti. Buenas noches, dígame. Gracias, mi amor. Pues ya están completos los 7, Me va a traer una señora, los mil que faltan. Ahí están. Es nuestra labor. Sin pasar factura para después decir que yo aspiro a pluma y ofertas me han sobrado, pero he entendido que este no es el momento de hacerlo. Para que después no me comparen con cierta persona que se aprovechó de un pueblo de analfabestias, con sus palabritas bonitas, poniendo a la Virgen de relajo. Y lo que ha hecho llegar con un grupo ahí para acabar con este pueblo. No sé, señor director, buenas noches. Si tenemos las imágenes, ¿ustedes saben por qué fue que la gente de... Buenas noches. Sí, Picardo, buenas noches. Dígame. Oye, aquí hay que levantar los naves en este país? Esos son apagones financieros. Como es algo que no vamos a ver mucho ahí. Sí. están haciendo eso? Le están haciendo eso al PLD para presionarlo, para que el PLD le busque 500 millones de dólares y le paguen ya para, para ellos seguir chupándose este país, porque aquí no hay hombre en este país. Así es. Hicieron dos. Hicieron. Así es, mi hermano. Hicieron dos. Hicieron dos huelgas. Muchachos, prepárense parece dos, tres o cuatro más que hacen falta para seguir resolviendo los problemas. Y aprovechémonos ahora que estamos en campaña, que es cuando ellos dan, que después no aparecen más. Buenas noches. ¿Sí está la Ah, machacho, ya, ya, sí, sí. Yo conozco esa voz, mi amigo Machacho González. Sí, machacho González Dime, mi hermano, que estoy llegando acá y veo que tú tienes una solicitud de ayuda a personas. Sí. Ese joven tiene que hacerse en el centro oftalmológico del Cibao un procedimiento porque le van a sacar un ojo para poner una prótesis él perdió uno y el que le queda pues quieren salvárselo y necesitamos llevarlo al instituto oftalmológico del Cibao, él necesita unos 7 mil pesos para poder resolver ese problema, ya se necesita menos Bueno, pues yo te llevo mañana, o si tú quieres pasarlo por la persona, mañana dos Ahí completamos y nos pasamos, gracias machacho, yo voy a pasar por allá en las horas de la mañana que Dios te me bendiga hermano, gracias por estar siempre pendiente de nosotros, mi hermano y amigo machacho, muchas gracias, hombre bueno de bien, ahí mejor llegamos a mil. que ahí va a tener cualquier cosa que necesite para el pasaje, algo más para resolverlo es más, si alguien pudiera darle mil pesos más, y complete diez mil pesos, porque a veces hay que ayudar a la gente que su problema de alimentación, pasaje, y sabe Dios los antibióticos que le van a indicar que ellos necesiten. Y esa madre está eh, pidiendo con así, a, a, avergonzada. Ella tuvo que caerle atrás a su hijo porque no quería. Y yo le dije, pasen, pasen. Miren que yo venía tarde para el programa, unos minutitos, dos o tres minutitos tarde, me gusta ser puntual y siempre me detengo cuando alguien me habla, ese señor estaba, me dijo doctor, yo dígame, venga suba, porque yo soy si conozca o no conozca, hay que sacar tiempo si de camino a la iglesia aparece un cristiano, ahí está el señor y ese es mi deber ese es mi deber como cristiano pararme, escucharle y ayudarle y no dejarlo ir con la mano vacía, así he actuado yo toda mi vida, porque así fui educado, buenas noches buenas noches doctor Sí. José de bendiciendo. Presidente. Muchas gracias. Es eh, para hacer una denuncia, mire. lo que está haciendo el norte aquí en el Gregorio el Perón, Vitalinda, todo este sector, sí. es un abuso total lo que están haciendo. Mire, el sábado se llevaron a la luz a la una de día, la mandaron casi a las dos de la mañana, pero la mandaron a las dos, ya a las tres se la llevaron otra vez, llegó al otro día a la una. Dieron dos horas más, se la llevaron, a la mandaron llevar, a las dos de la mañana casi el domingo. Ya no estamos aquí uniendo, estamos hablando, porque de seguir esa situación que ellos llevan, vamos a recoger todos los contadores y se los vamos a llevar allá de norte, porque ya estamos cansados. Esa es la decisión que vamos a tomar nosotros, los moradores de Gregorio Luperón, Vista de Valle, todo este sector, para acabar. Ojalá. Ojalá esa, decisión, ojalá esa decisión que ustedes van a tomar la tomara el pueblo completo. Si no se resuelven problemas de los apagones, San Francisco de Macorís va a ser un ejemplo. San Francisco de Macorís no paga la luz. Pero usted sabe cuál es el primer problema que va a encontrar. Yo le, no, yo le voy a decir ahora. Adelante. No, no van a tener para pagarla si, si hacen lo que yo digo. Buenas noches, dígame. Lo que hay que decir es lo siguiente: sí, dígame. Si sí, en este país lo que la gente piensa es picar de 500 pesos, nada más a nadie le importa lo malo de, de nuestra sociedad que está en de colapso. Eso es verdad. Eh, Ustedes creen que le van a cortar la luz a San Francisco de entero. si este pueblo se alza y dice así: Mañana hay un paro en contra del norte, 24 horas, una huelga es lo primero que lo vamos a hacer. Y durante el mes, ¿cómo es el mes que qué mes que estamos? En agosto todavía, la restauración. El mes que viene, septiembre, San Francisco de Macorís no va a pagar la luz completa a la ciudad, al municipio.